Dos documentos acabamos de leer, ¿cierto? Dos eh, artículos de prensa que nos están hablando de la situación de la región. Eh, de alguna manera ya son documentos que se pueden analizar desde un punto de vista histórico, o sea, en memoria histórica ahí ya. Y ahí podemos evidenciar de cuáles son los argumentos que usa la fuerza pública para decir que tiene que retirar los, a, a los policías de estas poblaciones. En el caso de tres pueblos de Sucre se quedan sin policías y el otro artículo que se llama la fuerza pública y la población civil ¿qué me dice ¿cuáles son los argumentos? A ver. O sea, ¿cuáles son las razones? Eh, una razón era que el gobierno no apoyaba a las estaciones de policía ellos vivían en unas condiciones muy malas y por eso los, los levantaron Ajá. ¿y qué opinas tú de ese argumento? ¿son argumentos válidos para decir que hay que sacar a la policía porque la población no colabora? Que, que tenemos nosotros para evitar conflictos y hay que buscar las maneras de darles a una comunidad para que se queden. ¿Qué dice allá Néstor? Sí, con el, sí, con el control de las autoridades que pasa lo que pasa, o sea, de qué manera sacando a las autoridades van a hacer algo, va a ser productivo, o sea, obviamente va a dejar a la población totalmente desolada, y con, enfrentándose a un mundo peor de lo, o sea, puede enfrentarse a una situación peor de la que ya han vivido y es un argumento un poco vago porque no están teniendo en cuenta por qué la población lo está haciendo, no es porque simplemente quiera, porque la población así puede decir no, eh, disculpe el Estado puede decir no, que la población no está de acuerdo con que esto se elimine pero no están viendo las consecuencias que puede tener esta población por el hecho de decir que... En tal sitio se está, eh, está tal grupo o algo porque esas personas tendrían consecuencias que serían eh, hasta acabar con la vida. Así. O sea que prácticamente podemos decir que la fuerza pública le estaba echando como la culpa a la población, ¿verdad? Y que por eso había que abandonarla porque no sentían apoyo de ella. O sea, había, o sea, había como una especie de una estigmatización hacia hacia la población que estaba padeciendo la presencia de, toda la, de todos los actores armados. ¿Tú qué dices? Algo que decía aquí también en el documento, era que ellos decían que la, que la población estaba como en contra de la policía ya que no les daba la información de lo que estaba sucediendo. O sea, desde mi punto de vista no es que estén de parte de la guerrilla ni de la FARC, sino que de pronto también tenían miedo a acercarse a decir lo que estaba pasando. O también porque sucediendo, no solamente debe decirse que estaban en contra de la policía, sino también ponerse los zapatos a las personas y del miedo que sentían a que dañaran a sus familias. Eso es, eso es correcto lo que dice Javertín porque la, los habitantes de los pueblos tenían miedo, le tenían más miedo a la guerrilla que a los policías. Entonces si la guerrilla le decían que tenían que decir que, que no estaban por aquí o que, o que ellos eran también guerrilleros, ellos lo decían. Simplemente por el hecho de tener miedo de, de de tener miedo de que le, que le dañaran a su familia, de que le dañaran a él. Bien, los egresados, es que su gran mayoría son docentes, eh, ponen en práctica la propuesta de memoria en las escuelas donde han llegado. Reciben información de que tienen allá también un proyecto de, de memoria, están haciendo entrevistas, están rescatando la memoria de, de la vereda, rescatando la memoria de la localidad. O sea, las, las metodologías que pongo en práctica ellos también tratan de replicarlas allá, con, obviamente con sus, con sus modulaciones, con sus cambios. Eh, muchos de los egresados también se han dedicado a participar en semilleros de investigación de las universidades. Entonces son investigadores en, en las universidades donde llegan. Están haciendo investigación incluso a nivel internacional. Hay un egresado que está en Brasil, en un trabajo de investigación, haciendo un doctorado con, gracias a un semillero de investigación de, que hizo parte de la Universidad de Antioquia. Entonces, se forman como investigadores, o sea, tienen, tienen un, un plus que les da precisamente a, a, a, a, a, a haber sido parte del grupo de investigación. Es un interés mucho con la investigación. Este el proyecto de historia oral eh, para la enseñanza de las ciencias sociales y el fortalecimiento de la identidad y la memoria histórica tiene su origen eh, para el año 94. Desde esa época, cuando yo llego a la escuela normal, eh, empiezo a formarme como docente y este. En el año 97, ya de que desaparecido el profesor Atilio, luego la desaparición de la Señor Pura, todo eso fueron elementos que vinieron gestando una idea de, de mantener el pasado, de rescatar el pasado, de usar esta estrategia de la historia oral para el rescate de esa memoria. Y este, básicamente surge en el, lo que se llama el ciclo complementario, el programa de formación complementaria cuando me dan la asignatura de antropología que ahí es donde hago las primeras las primeras investigaciones acudiendo al método de la historia oral eh, y luego ya para el año 2004 formulo la propuesta la desarrollo todo ese año y empiezo a darle forma entonces eh, tuvo que ver mucho con esa preocupación de la enseñanza de las ciencias sociales, en especial la historia, porque yo veía que los estudiantes eh, no estaban motivados y además de eso este, había poca apropiación de ese pasado, de esa importancia del pasado para proyectarse hacia el futuro. Entonces eh, ahí empiezo a, a incomodarme con mis clases y a buscar unas estrategias que dieran cuenta de una cosa novedosa que, le, que los motivara, pero que al mismo tiempo llevara a que ellos se sintieran este, muy este, eh, interesados por ese pasado. Entonces fue muy este, crucial la lectura de un libro sobre la historia oral escolar, un libro que trajo la biblioteca especializada de la Escuela Normal, y con esas técnicas que encontré allí, empecé a formular investigaciones eh, basadas en la historia oral, pero al mismo tiempo, eh, en el transcurso de ese trabajo, eh, da la oportunidad para que yo me capacitara sobre educación para la paz y allí entendí que lo mío no solamente era historia oral, sino que también era memoria, o sea, la importancia de la memoria, rescate de la memoria a partir de la memoria individual, pasando por la memoria colectiva y llegando a la memoria histórica. Entonces, eh, allí aprendí ese, esas metodologías en las que se, recibimos capacitación, principalmente lo que tiene que ver con eh, esta parte relacionada con, con la pedagogía del oprimido, eh, lo que es el teatro foro, el teatro imagen. Esto, esto es el teatro del oprimido para precisamente llevar a que la persona tuviera conciencia de esa afectación y desvelación de los derechos. Entonces estos elementos fueron sirviendo para yo ir generando una acumulación de estrategias para que diera la formulación de la propuesta que ya en el año 2005 cuando ya yo sentí que estaba un poco más acabado en, en unas vacaciones me senté como a sistematizar la idea y primero un primer borrador, luego un segundo borrador y ya luego sentí que que podía escribir sobre varios años que ya venía trabajando de la propuesta. Bueno, la memoria es una práctica social en lo que se, lo que se busca es rescatar ese pasado que ha generado afectación en el tema de derechos humanos y eh, busca generar una este, posición de tipo ética y de tipo política en las personas para que ese pasado sirva para proyectar el futuro y llevar a una reconciliación y llevar a una, eh, una comunidad más pacífica, pero al mismo tiempo que se tenga en cuenta eh, las víctimas, las personas que no han tenido voz los vencidos que la memoria busca rescatar ese pasado realmente doloroso, pero que hay que, hay que rescatarlo porque si no se rescata puede generar eh, impunidad y puede generar injusticia y puede generar nuevas violencias eso es digamos un concepto más ético político y la historia entonces tiene un contenido eh, digamos que más eh, científico en el que se usan diferentes fuentes para eh, rescatar una verdad histórica, lo que conocemos como verdad histórica entonces, la, la, la historia tiene un, tiene un elemento más de construcción colectiva y de construcción de rigor científico. El tema de la oralidad es una, una, una eh, forma de rescatar ese pasado. Yo lo miro más como una metodología de, de rescate de ese pasado usando la fuente oral para rescate de testimonios eh, y entonces eh, con esa metodología yo puedo rescatar ese pasado y, y puedo rescatar esa memoria acudiendo a los eh, ancianos, a los colaboradores a la gente que vivió el hecho eh, y obviamente eso tiene un, un elemento de subjetividad pero cuando se cruza con la, con la, con la historia entonces eso empieza a darse de forma o sea, em, empezar a hacer un rigor científico. ¿Y la historia? Bueno, este, ya en el aterrizaje, digamos, didáctico, eh, parto siempre de, la, de lo que tiene que ver con lo, lo personal, lo individual. Entonces eh, acudo mucho el tema del cuerpo. Entonces se da cuenta de que se usan las estrategias de teatro teatroforo, imagen ...porque siento que la memoria parte también del cuerpo. Y parto con el uso de eh, memorias individuales. Entonces un testimonio, un, una copla que... ...una décima que cantó un campesino. Entonces esos son testimonios individuales. Y luego voy pasando a lo que se llama memoria colectiva... ...en el sentido de que tomo lo que dijo un periódico, lo que dijo una revista... Eh, ...y luego llego a la parte de la memoria histórica con lo que ha escrito un sociólogo, un historiador, un politólogo sobre el tema. O sea, ahí hacemos el recorrido didáctico, él habla de la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica. Bien, pero luego eso tiene su eh, este abordaje en lo que tiene que ver con la parte de la investigación, en que también tiene su recorrido. Entonces yo le pongo un ejemplo, en el caso de la clase de hoy, en el que hicimos el trabajo con los arraigos campesinos y conflictos de tierra, al final eh, cierro también con un, un, un, un documento de memoria individual, pero que sirve para construir la memoria histórica que fue el testimonio del campesino que cuenta cómo vivía. Entonces, allí surge ya el tema de investigación. Yo mando a los chicos a que hagan una investigación de, eh, de cómo los campesinos vivían en sus tierras entonces ellos escogen colaboradores hacen el planteamiento de la pregunta de investigación van a su barrio, van a su comunidad y escogen dos tres colaboradores hacen una formulación de preguntas, una guía de preguntas ellos formulan las preguntas a ese campesino o a ese colaborador recogen esas preguntas con esa entrevista a través de Puede ser escrita, puede ser oral, entre grabada, las traemos a clase, las evaluamos, hacemos el análisis y a partir de eso entonces podemos sacar categorías de esa entrevista. Una categoría de esa entrevista puede ser, por ejemplo, este, los tipos de cultivos que los campesinos realizaban, los tipos, los, las problemáticas, o sea, qué problemas describen los campesinos, los sentimientos que reciben los, eh, los campesinos tienen. Entonces esas categorías las alimentamos con las investigaciones y al final los, los chicos empiezan a escribir de las entrevistas a partir de cada categoría. Los pongo a que escriban un artículo o puede ser un ensayo o puede ser una, este, una cronología de lo que ellos cuentan y ese, ese proceso escritural también le hacemos una revisión en clase. Cuando ya ese proceso lo veo está bastante adelantado, entonces pido que hagan una publicación y al final ellos entregan un trabajo como de investigación en donde ese trabajo está eh, organizado por capítulos con unos anexos. Los anexos son las entrevistas, una fotografía que le hayan tomado al, al campesino al colaborador y eso ellos al final entonces socializan eso como un informe final de investigación. Eh, en, en muchas veces hemos invitado a las personas que se han entrevistado para que hagan parte de esa, de esa socialización de la entrevista del informe final. Entonces ahí hacemos todo ese recorrido con la, la parte de la clase didáctica que lleva a un, un tema de investigación y ese tema lo podemos trabajar como en tres meses, hacemos la investigación. Y en el grupo pueden hacer cuatro o cinco investigaciones. Eh, los chicos que investigan a veces les pido que se den nombres de grupos, o se dan un nombre de, de grupo de investigación. Llevan un diario de campo, un diario de investigación, donde van registrando las investigaciones que están realizando.